Hola Andrea. Bueno, sabemos que este 2020 ha sido un año un poquito complicado, pero quiero que te quedes con este mensaje. En julio, en julio sí. En julio sí. Sí, sí. En julio sí. Sí, en julio sí. Sí, en julio sí. Claro que sí. Sí. En julio sí Sí, en julio sí Sí, sí, en julio sí Sí, sí, claro que sí Sí, dale, dale fuerte, vamos Vamos, sí Sí, en julio sí Sí, sí, en julio sí Dale like, sí, sí Comenta, sí, sí Y comparte, sí, sí Chi, chi. Chi, chi. ¡Colta! ¡Chi, chi!